Las declaraciones fueron ofrecidas por el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular falpo en esta ciudad, Raúl Monegro. Quien tras ser entrevistado aseguró este viernes sostendrá un encuentro con directivos de las organizaciones populares para encaminar un plan de lucha en procura de exigir a funcionarios solución a las problemáticas que afectan a residentes en esta ciudad. En el día de hoy para, eh salir de, de, de la reflexión que estaba en el Movimiento Social y Popular en San Francisco de en el día de hoy tenemos una reunión programada. Ya en la, en la otra semana estaremos dándole la información del reinicio de, de, de, de la movilización en San Francisco de Maclaurín. Nosotros entendemos que hay demandas tan elementales como el sistema cloacal, específicamente en la parte oeste, dígase Víctor Valle, Los Pinos, La Ribera, que no cuenta con esa, ese servicio, diríamos nosotros, en San Francisco Macorís, pero está la Cañada Grande, está la Plaza de la Cultura, el Asfaltado de los sectores populares, el Puente de Ugama, entre otras demandas que están ahí, que las autoridades no dicen, esta boca es mía y este pueblo padeciendo de esa necesidad. Recordamos que para la semana próxima varios sectores, entre ellos, se incluye las tres etapas de los espínolas, han convocado a una huelga exigiendo el servicio de agua potable. Yoani Cordero, NTN.